Escúchame clarito, yo no soy psicólogo para estar indagando en problemas de nadie, no quiero hablar nada con nadie, no me importa lo que piensen, pero lo respeto, si no va a obedecer lo que se dice, entonces puede agarrar sus cosas y se va, la verdad quiero y necesito paz y más nada. Un sujeto cierta vez dijo que la única deficiencia es tener una actitud negativa, de lo cual se deduce que la actitud negativa es una actitud de perdedores y que la forma correcta de enfrentar todo es siguiendo el consejo del mayor de los vencedores, quien venció a la muerte, es nuestro salvador Jesús, quien dijo que de buen ánimo ante las adversidades en relación a la alteración negativa esta es una infección que daña nuestra salud baja nuestras defensas inmunológicas y eso. por tal motivo se requiere evitar las alteraciones negativas porque nos dañan gravemente la receta para lidiar con los problemas o aparentes gigantes es primero calmarse y no rendirse, no desistir, levantar cabeza y avanzar. Recuerda que hay que confiar en Dios, pues si se obedece a su voluntad y se procede ajustado a su palabra, sin duda se logra alcanzar la victoria. En la hora de la batalla, Dios siempre va al frente. La Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿Quién será contra nosotros? Y en todas las adversidades y demás cuestiones, Somos más que vencedores en el nombre de Dios. Entonces a Josué se le dijo que se esfuerce Y que tuviera buen ánimo, Porque él alcanzaría la victoria mediante la obediencia. Uno debe proceder, Así, con buen ánimo, sin miedo y con esfuerzo, para sobreponerse a los obstáculos y alcanzar la victoria siempre. Quedando claro este concepto, vamos a otro punto. Lo que hay que hacer es solo colocar a una vieja a limpiar profundamente la casa una o dos veces al mes, aunque tú puedes hacer tu mantenimiento. Solo. Esa vaina es sencillo, se trata de barrer cada espacio, luego pasar coleto, allí con desinfectante y un baño sobre el cual te montas y caminas por toda la casa. Este es un método divertido de hacerlo para variar la vaina. Respecto al baño, le pasas un cepillo por dentro de la fruceta y le colocas cloro. Puedes pasar una escoba dentro de la regadera. Puedes limpiar también el lavamanos con cloro. Sobre el lavado, allí está la lavadora. Y esa cuestión es rápida. Respecto a las comidas. Tranquilo, compras pan, salchichas, mayonesa, mostaza, ketchup, unos pintel, unos espaguetis, unos frijoles, queso, chuletas, mortadela, salsa para pastas ya listas unas cebollas, unos ajos, unos ajíes y demás, la vaina es solo armar los platos,